Tan distinto que cuando hablo tu justo me pega yeah. Dos PGM escribiendo con los virus rotos y sin la ramera Para el corro postero ya te voy tanta crema yeah. Si sigo así me van a mirar en caipó solo por mis temas yeah. Lo tengo PH en la pastelería que como lo hacen y yo lo sabría Me mando déjeme que está con su amiga le caigo con Jero, que rebeldía Haciendo la escuadra por la avenida la popo me pasa y solo me mira Volvemos las 10 del otro día metemos un rato y seguimos la gira Tengo un flow tan distinto que cuando hablo tu justo me pega OPG me escribiendo con los vasos rotos y sin la ramera Paris copaselos ya te preparar tanta crema Yeah, si chicos así me van a mitar en caipo solo por mis yeah. temas Me queda pelo lo que yo puedo vino, que en la pinche pocos amigos A eso fica los tengo de críos Si todos ellos son hijos míos Cero Yo tu carrete la repato que le mandas esto Me dijo un vato. bajo el estudio grabar un rato Vivir de gesto y firmar contrato, Cumplir el trato con mi familia, mi cara en la tele les dijo yeah. un día Cerrar la boca el que no creía, estar arriba es por culpa mía Vivir como quiere romper tarimas, cantar todo esto es lipa, Escribir lo que pienso y ciencia tipa, mi fuego aumenta por culpa de Lipa Sube grisito todos los días, no lo tengo me junto con Real Miles de problemas me llaman al phone, descargo mis letras en el micrófono me siento mejor, estoy muy dolido de mal en peor. Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. porque tengo un flow tan distinto que cuando hablo, tu juego se me pega. Uh -huh. Dos pg escribiendo con los vasos rotos y sin la remera. Yeah. Parezco repostero, yo te prepararé tanta crema. crema, crema, crema. Si Chicos si así me van a mirar en Caipó solo uh -huh. por mis temas dos pgm sentados en la esquina y su amiga terrible bandida game over terminando tu partida salimos de joda rompemos tarimas tiene la escuadra por la avenida la popo me pasa y solo nos mira le llego a las 10 del otro día me duermo un rato y seguimos la gira sigo con los desde que empecé camino tranquilo sé bien quién es quién. me focalizo en meterle bien fui muy distinto o a sea, hablar en inglés. sigo con los desde que empecé camino tranquilo sé bien quién es quien me focalizo en meterle bien fui muy